esta crisis es el éxito de Biden y del Partido Demócrata en 2022. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día, donde lo que la gente remora como un chisme aquí siempre lo contamos como primicia. Antes de que iniciemos no se les olvide como siempre suscribirse a nuestro canal, compartir este canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales y activar la campanita de notificaciones para que no pierdan de vista ninguna noticia. Ahora sí, arranquemos. Muchos de los migrantes venezolanos en Ecuador alzaron su voz, si votan nulo, nuestro presente será su futuro. Evo Morillo, un migrante venezolano que pide desde las calles de Quito a los ecuatorianos que se vean en el espejo de Venezuela y no cometan el error de confiar en el socialismo. Hasta la fecha más de 5 millones de venezolanos han escapado del hambre y la persecución en Venezuela, la cual lleva dos décadas bajo el socialismo entre los que está cerca de medio millón en el hermano país del ecuador y claman desde las calles en particular los que piden calidad que los ecuatorianos voten con conciencia contra el socialismo del siglo 21 de lo contrario sufrirán lo mismo que los venezolanos este inmigrante es además miembro fundador de la derecha ciudadana movimiento civil cuyo lema aclama lo siguiente la salida del socialismo es por la derecha los venezolanos en Ecuador están experimentando en este momento una tensa inquietud bien fundada ante la posibilidad del retorno de la pesadilla socialista del siglo XXI a Ecuador. Recordemos que en Venezuela a finales del siglo pasado mucha gente nos advirtió del peligro que representaba Chávez y su pensamiento de izquierda. Y desatendimos estas advertencias con mucha soberbia. Nos vanagloriábamos diciendo fuerte nosotros no somos Cuba, nunca seremos como Cuba. Solíamos decir muchos, jamás pensamos que al final de la historia caeríamos a un nivel incluso más bajo que Cuba. Miremos que la izquierda no anda con juegos de niños, y más cuando van por el poder en el segundo intento, caso del correísmo. Si llegan al poder por segunda vez, se aseguran que sea para siempre, y así será en Ecuador. La única alternativa es votar por Guillermo Lazo. El voto nulo a la abstención en este caso se convertiría en una estupidez mayúscula, incluso mayor que la de aquellos que votarán de manera suicida por la izquierda. Ecuador fue protegido de convertirse en otra Venezuela durante el gobierno de Correa. Mientras hay dinero, la gente puede quejarse de muchas cosas, pero encuentra comida y en lo que necesita para sus necesidades cuando este acaba, los descontentos y protestas que se vuelven cada vez más constantes, y con ellos viene la represión implacable con la que los gobiernos socialistas acostumbran a enfrentar la disidencia. Ahora miremos otro aspecto importante: la dolarización. Una vacuna contra el impuesto de la inflación con la que nunca contamos los venezolanos y ustedes sí también la postura de Ecuador. El candidato del correísmo ha manifestado muchas veces que es contrario a la dolarización. Y claro está, justamente porque esta le quita una de las principales armas de destrucción masiva que tienen los gobernantes. La manipulación del signo monetario. También ha manifestado sin ningún atisbo de vergüenza que quiere intervenir el Banco Central para usar el dinero de los depositantes en inversión pública. En su administración Chávez lo hizo, el millardito de Chávez, lo cual en un país de mediana ilustración bastaría para que no sacara ni un solo voto. Sabemos que la educación está tomada por sindicatos de izquierda, en el caso de Ecuador incluso maoístas. Así que sí, nuestras más terribles pesadillas podrían hacerse realidad si el socialismo del siglo XXI representado por el candidato correísta sí llegara a la presidencia. Analicemos también sin prejuicios. Ecuador es un país maravilloso y con muchísimo potencial desde muchos puntos de vista. No sean tan soberbios como para pensar que no cometerán los mismos errores de los venezolanos. Piensen que cuando eligieron a Lenin Moreno cometieron un error que solo por la gracia divina resultó en un gobierno de transición con un aire de libertad más o menos aceptable. Si gana el candidato al correísmo, otra vez sería el tercero y el último error que cometerán antes de la destrucción definitiva de su país. El hombre inteligente aprende de sus propios errores. El sabio aprende de los errores de los demás. Así lo dice Arturo Adasme Vázquez. Pasando a la noticia. El exmandatario Donald Trump habló sobre la crisis de inmigrantes y el latinesic en elecciones intermedias. Después de los desaciertos, los latinos están conscientes que en solo dos meses de gobierno de Valle no ha salido bien librado en sus asuntos internos. Su pésimo manejo de la política interna, tanto como de la extrema. De este modo, las bases del latinésit han sido sentadas. El movimiento tomó fuerza. Sin duda, las elecciones midterm de 2022 se les está yendo a de las manos. El senador republicano James Latford expresó que el 100% de los inmigrantes que llegan a la frontera pueden entrar en Estados Unidos, algo que califica como una situación de fronteras abiertas. Mientras estaba en McAllen, Texas, el político de Oklahoma lo dijo, junto con otros republicanos organizados por Ted Cruz, quien muy pronto podría ser el nuevo líder de la minoría en el Senado. Sustituyendo a Mitch McConnell de Kentucky, quien ya no es nada bien visto desde la galaxia Ma. ¿Quieren saber por qué estamos viendo este aumento loco en la frontera? Se pregunta Ted Cruz en un video en el que una vez más un político hace el trabajo de los medios, brindando información directa a la gente, porque Joe Biden le dijo al mundo vengan, así contestan. En un nuevo capítulo de dados cargados por parte de Mainstream Media a favor de la administración Biden, la realidad de la frontera sur de Estados Unidos no está apareciendo a fondo en las pantallas de los televisores. Ante esto, los políticos conservadores están reportando los hechos desde sus propias redes sociales. No es solo que el gobierno no permita a los medios tomar video en algunas zonas. Solo algunos políticos que viajan y permanecen en pocos puntos fronterizos pueden relatar el caos humanitario que se está viviendo y que involucra a miles de familias y de niños no acompañados llegando a Estados Unidos y que tarde o temprano son liberados. Donald por su parte, está de regreso en medios de comunicación, concediendo entrevistas en diversos espacios informativos. El tema principal que aborda es la crisis de inmigrantes que, según él, destruirá al país. Los migrantes deben entrar legalmente, dice, no de esa forma desordenada. Y en eso tiene razón. A cualquier país, no solo a Estados Unidos, añadiría cualquiera que sea auténticamente nacionalista. Por supuesto, la crisis de los inmigrantes no va a destruir a un país tan poderoso, con cerca de 330 millones de habitantes. Así sea que solo en febrero pasado hayan sido detenidos 100.000 centroamericanos que intentaban ingresar. Lo que sí va a destruir esta crisis es el éxito de Biden y del Partido Demócrata en 2022, ya que le va a restar el voto latino qué burros o elefantes necesitan tanto para ganar la casa de representantes. Los latinos no están conformes con una situación de frontera abierta, diríase de transfrontera, por cuatro importantes razones. Uno, porque sienten su seguridad amenazada, no solo por las familias de inmigrantes, sino por los criminales que sin duda van mezclados con las caravanas. Dos, porque los carteles mexicanos que además del narcotráfico se dedican al tráfico humano están haciendo su agosto. Esto también es algo que indigna a los latinos en Estados Unidos. Tres, las condiciones indignas en que están aglomerada la gente que arriba de Centroamérica cómo duermen, su encierro y su mala alimentación. Y cuatro, la falta de las mínimas precauciones por parte del gobierno para evitar la propagación del COVID-19, tanto entre la población de los inmigrantes que ingresan como entre la población estadounidense. Todo lo cual relata un pésimo manejo de la crisis por parte de la dupla biden Hatch. Pero, ¿quién causó esta crisis? La verdad es que fue el propio Biden quien dejó en campaña entrever que flexibilizaría las medidas para los migrantes. Lo hizo para ganar las elecciones, para generar simpatía. Y con ello originó caravanas y más caravanas de migrantes centroamericanos. Miles de niños, de adolescentes, de madres solteras en la frontera que llegan con mil penurias esperando salir de la pobreza y la inseguridad de sus tierras. Pero ahora que van ganó las elecciones, este tema le ha revirado como un boomerang y no parece poder resolverlo. Los latinos ya establecidos en Estados Unidos van a castigar con su voto a los demócratas por abrir las fronteras indiscriminadamente sin filtros. Y con ello además causar un caos humanitario con los hermanos de Centroamérica. ¿Qué tipo de política es esta? ¿De dejar entrar a todos de pronto a cientos de miles como si nada? ¿A quién conviene esto? Estos latinos que ya viven en Estados Unidos son los que sí votan, no los que van entrando, pero no lo harán por el partido de Biden en el próximo año. Eso es el latinesis, que los latinos dejarán de votar en automático por los demócratas solo porque piensan que hacerlo les genera algo bueno. Cuando es exactamente lo contrario, el caos fronterizo le está abriendo los ojos a la gente. Esto es populismo electorero, de los demócratas y además operado de la peor manera. Y no solo el tema de los inmigrantes provoca el desengaño para los hispanos en Estados Unidos, también el ver a un presidente que no está en mejores condiciones para tomar decisiones en un momento crucial para este país que compite contra China por la hegemonía mundial. Así amigos, hemos realizado hoy nuestras noticias. No se les olvide, como siempre, suscribirse a nuestro canal, compartir este canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales para que más nos conozcan y de esta manera interactuar con ustedes. Recuerden que también siempre los estamos leyendo es muy atentos. Es un gusto poder compartir con ustedes y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.